Hola, quiero agradecer en primer lugar al equipo de gente que hace posible el Etnomusicas, por lo extenso del festival, y como no, el que hayan contado con nosotros en esta edición. El grupo que me va a acompañar es el, diría que el de siempre, desde hace 20 años, en el que están Eduardo Laguillo, José Teordóñez, Xavi Lozano, Guillem Aguilar, Alex Tobías y Pablo Martín. El repertorio que presentamos será un recorrido eh, desde el primer disco de esta nueva etapa mía, Tribus Hispanas, hasta el último, que es Cantar y Batir. Solo me resta decir que estamos esperando con, con ansia el subirnos al escenario para disfrutar y hacer disfrutar al público.